La Policía Nacional apresó a joel Hernández Brito, alias El Cojo, residente en el barrio San Antonio de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Acusado de portar arma de fabricación casera tipo chilena, al ser cuestionado, manifestó que la usaba para defenderse de sus enemigos. No pues eso yo lo tenía, porque tengo enemigos. ¿Tiene enemigos? Sí. ¿Eh? Porque hay problemas, tuve problemas con ese tipo, tuve problemas con un tipo. Y entonces yo tengo que andar cuidado. Sí, por eso yo manga esa vainita y tenía eso. Porque estoy en silla rueda no me puedo defender dime. Voy a ¿Vale? dar que abusen de mí. Por eso. Soy enfermo. Porque he tenido unos riños, problemas en la calle. Riños. Sí. Para su noticiero Telenor, Arismendi La Antigua.